Y hola amigos de nuevo a OneShot, estamos aquí en el capítulo 4 si no estoy mal Y bueno nos quedamos justo yendo para donde está el robot oxidado, o oh, no, ya no está oxidado Y que vinimos a donde Silver creo que así que se llamaba para buscar unos circuitos que le faltaba al mi robot Y ahora estamos de camino de nuevo y por lo que nos estaba contando Silver, el sol posiblemente no sabe al mundo Pero bueno es el propósito de juego, así que hay que hacerlo. Y como veo que sigue teniendo apoyo de la serie, la sigo trayendo. Y bueno, gracias a todos por el apoyo. Y voy a seguir teniendo to the moon Hola, solo traigo de vez en cuando cuando me da por grabarlo, pero bueno. Y bueno, vamos a ir a. Allá. Me okay, por aquí, debe estar ya. Eh, Me voy a dar la vuelta. Y hola. Vaya, esa es mar del valle, ya me acuerdo, activo un sistema de gastreo, trazando el rumbo, un momento, la vaca supera los límites de capacidad, tendrás que dejar algunas de tus posiciones, vaya, bueno, ya no creo que vaya a necesitar esa palanca, ni la máscara de gas, ni los guantes, pues aceptable, allá vamos. Qué <ríe> chula esas imágenes. Y ahora? Uh, ok. Uy, cambiar mi posición. Esta es superada. El valle. Gracias. Debería haber una aldea al norte, pero. eso es todo lo que recuerdo. Ah, está bien, saberlo. Adiós. Buena suerte a tu misión. Te vas? Sí. Debo regresar a la estación. Pero volvemos a estar completamente solo. No pasa nada. No me han tomado wow. Oh. es una ubicación muy diferente a la anterior esto es verde okay vamos a bajar así que por eso bien, bien. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ey! Me estoy cogiendo los señores para mami Ok, aquí parece que la vida está un poco mejor O oh, sea, niña está loco. Hubo una época en la que nuestra gente vivía en esas ruinas Pero vivieron en inundación, la mayoría tuvimos que mudarnos a asentamientos más permanentes ¿La inundación? Como hoy es la tierra se ha quebrado El valle solía ser una única pieza, ¿sabes? Pero ahora solo son un montón de esas Cada vez que Cada vez se hacen más pequeñas Ah Ok Estas se llenas de luciérnagas Montar los gusanos, que asco Bueno Nueva ubicación, nuevo todo Acá así... Oh! Aquí otro Que todo el monstruo que cubría nuestra aldea Perdió su brillo si no fuera por esa fina línea que queda en las fronteras, la gente quedaría en no, o sea no Si sí, luce es imposible extinguerte el agua a oh, wow. no, no ser eso pero te persiste un poco todo estafado La verdad es que no tengo hambre, pero gracias Es el mínimo que puedo ofrecer de ese agredor oh, Vamos a pasar agua por eso, sí olvídalo okay Ok Sí, sí, es que no sé si te vas a marear Yo soy la torre bueno, el abuelo se queda girado todo el tiempo para iluminar el mundo. Yo también quiero verlo. Bueno, ahora estoy aquí. Supongo que eso es que se hace tiempo. Wow, Vaya, ¿eso es el sol? Sí. ¿Y lo está usando? ¿No te quemo? Pues no. Es agradable que calentito título. Subí a ese trigo. No tengo algún tipo de cereal dentro. ¿Y tú qué? Se acabó. Nos hemos quedado sin cereales. Ahora tenemos un problema de plagas. ¿Podrías conseguir algún gato? No es que yo sea un gato, solo quiero decir. Lo que quiero decir es. Brian. La semana pasada vi más cuadros de esos pies estaba pescando. Me guardé mucho. Me guardé mucho de su carne ¿Cuadrados? ¿Cuadrados? ¿Cuadrados? sí, de cosa mala. Aparece que el mundo está muy enfermo, pero Brian puede curarlo. ¿Tú eres Brian? No, yo solo sé Messi que me han enviado. Aunque puedo hablar con Brian. ¡Wow! ¿Y qué tal es eso? ¡Qué guay! Empieza, esto, empieza a descarrilarse, pero sigue intentando no morir, creo. No pasa nada. Llegará el día que me lo voy a salir salud verdad. Solo quiero... no sé qué comience para verlo. Aunque... Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, Sí, sí, sí, sí. Sol, sol, sol. Todo se enfoca en el sol. Sin sol, los cultivos apenas están creciendo y no se sabe cuánto van a durar los excedentes. Tienes que hacer pisa, Salvador. Ah, haré todo lo que pueda. Ah, aquí hay alguien diferente. Hola. Mm, Necesito alguien que me ayude a pesear los carneros. Ah, yo puedo. En esa casa había unos adultos a hacerlos. Solo tienes que empujar. Entonces, un poco. Oh, pero tú ya estás llevando el sol. Ah, pero no podías suceder el sol porque no, no, no soy si no más un simple pastor. Vale. Vuelvo como tenga las manos libres. Si consigues pastorear mis carneros, recibirás una recompensa. Ok, what? what? What? What? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Hola! ¿Has venido a comerciar? ¿Comerciar? Sí. ¿Algo que, de lo que quieres llevarte? Hazme una oferta y te daré algo de cambio. ¿Tenemos algo así? Brim? ¿El diario? Un momento, lo que dicen te cambia. Lo que dicen te cambia. Que ese es un libro. No sé si quiero libros, no sé leer. Oh, wow. Esto, quizás. Eh. No veo que sea correcto cómo se define, B. Oye, ¿tienes una moneda de esas? Eso no es un desgrado a que otra. ¿Así? ¿Ah, Hay un tipo que comienza con los sujetos. ¿Así? ¿Ah, ¿O no bueno, se es una maquinita de música. No sé cómo se llama, pero tienes que darle cuenta. Una caja de música. Eso es. Espero que el tipo vuelva pronto. Hace mucho que no lo veo. Quiero seguir que con él Bueno, voy por este puerto Pum pues, Alula Alula, no, no te has metido Ven ha sido eso Alula Creo que viene de algún lugar al sureste de aquí Sureste Acá abajo Ah, sureste, Oops. Creo que sea. Eh, tú ¿Has visto una niña pequeña? Es un poco más baja que tú y... espera, eso es el sol. ¿Eso es el salvador. Yo, sí. Ay, madre mía. Pero ahora mis manos moladas. Eh, no pasa nada. ¿Estás buscando a alguien? Mi hermana pequeña, llévate si es desaparecido. Le he buscado por todos lados, pero... ¿Qué aspecto tiene? Y, y un poco más baja que tú, pero el largo, azul. Tu espuma azules es lo alto de la cabeza. Yo siento que no he visto nada de sí. No le he visto por última vez, dentro de las ruinas. Me dijo que iba al bosque, así que estoy esperando aquí. Ya no sé dónde buscar ayudemos a pues... Un oh, oh, poco verde Hola individuo, bienvenido a la sesión de investigación Hola ¿Te mando la doctora Silverpoint No, se sí, con Brain. Ah, pasa entonces ¿A dónde? Aca oh, sí. ¿Cómo es posible que se asoje un lugar de video? Bueno, más barato que robo Pero... Tus ojos y demás son rojos, solo venir a recoger muestras de musgo de esta semana No lo voy a ver a estación de la ciudad, muy bien Estoy acabado de reunir muestras de musgo, genial Hola vale, individuo, este es el generador principal del valle Ahora, vale. en realidad venía y arreglamos uno de esos antes en el sitio de la... ciudad. No hace falta arreglar este generador ahora mismo Vale, vosotros ya ya elegir elegidos, eso sí. Dos Bipu un individuo viviente, hola. He recogido otra masa de agua. ¿La quieres? Mm. Mi programación dice que los seres humanos necesitan agua para sobrevivir. Así que te lo ofreceré. Ok, claro, no lo bien. Conseguí un objeto. Una botella de agua. Aquí hay algo de la corrección. esa. Supervisando una anomalía. ¿Qué es eso? Una anomalía. Bueno, sí, pero. Eso fue lo que salió justo cuando abrí el cofre. ¿Un robot de estos? El sol ¿Eres el mesías? ¿Vas a caminar a la torre? Sí ¿Puedes entrar al refugio a través de esa pared? Pero primero tienes que firmar este pegue Vale, ¿Tienes un boli? Mm. No Es pedido a mío. A lo mejor puedas buscar uno por el bello ¿Has encontrado algo que hay que escribir? Ok, no me voy a dejar pasar hasta que firme esto Aquí en la puerta Hola individuo, ten en cuenta que las ruinas hay abajo prácticamente en el vaya. Eso no debemos estar aquí, no hay ningún peligro inmediato. Sin embargo, no es recomendable de solicitar de la zona como residencia. Ok. Una computadora. Bueno. Hola de nuevo, Brian. Parece que tengo que ayudarte de nuevo. Ya lo contrario, el no será capaz de, pro de progresar. ¿Por qué fue que la computadora se me puso morado? En esta ocasión, la información necesita se puede más accesible de tu máquina? ¿Lo ves? No. Sé que para hacer una habilidad no es precisamente brillante, Brian, pero no debería ser difícil. Tan solo rebusca, el... rebusca un poco, puede que se te haya pasado por alto. Ok, quizás tenga el escritorio. Pero tengo los iconos ocultos, así que puede seguir andando por acá. Ver... No veo nada No veo nada De verdad que no veo nada Hablo con la computadora no. Ahora no de nuevo. Aún no lo has averiguado Recuerdas el documento, ¿verdad? Esta vez es incluso más obvio ¿Cuál es el lugar más accesible de tu máquina? No ¿Accesible? El escritorio, supongo yo Un lugar más accesible ¡Oh! Está... aquí. Yo lo vi, pero... Pero... ¿Qué hago con esto? Bien. Me lo puse de fondo del escritorio. El puzzle que necesito. Así que... Vamos a buscar donde tengo que utilizar ese fondo. Y después cambio el modo de... Un individuo? Dos niños que viven... Vive, se cae aquí. ¿Aquí? Sí, el camiso bloqueado por bloques. Oh. ¿Salvador? No me lo puedo creer, ¿Señorita? ¿Estás bien? No. Debemos servirte al A No, no pasa nada, no pasa nada. Este va a ser de para mí. Pero... El sol. Yo tengo tiempo sin verlo, sin sentirlo. El Salvador. El Salvador, si no es el lugar, se puede sentir... Vale, esperarme solo un rato? ¿Eso a que te mejores? No, no va a salvarme. Solo quiero sentir eso una vez más antes. Sería demasiado egoísta, sí, sí. Aquí no confío. Toma. Qué cálido. No se lo he olvidado. Es tan cálido. Eso es bueno, ¿no? Tiene que dejar, que tener las manos fáciles para ayudar a las mujeres a pastorear sus ovejas Veo que ya tienen las manos libres ¿Quieres ayudar a pastorear los carneros? Te prometo que si lo te haces tendrás estender en la gran recompensa sí. Excelente, Azura y una península habitada por carneros Todos están colocados en lugares poco apropiados Debes hacer que llegue a los Si te atascas, puedes tocar la campana y a sus posiciones originales Buena suerte Ahí está Ah, ok, ya entendí. ¿Eh? Ok, esto es un puzzle de la sociedad. tengo que mover todo para después moverlo uno por uno. En serio Hola. Has prestado un gran servicio a la carneridad Como agradecimiento Toma esa área lana de carnero Eh, hey, gracias Lana de carnero Lana de carnero ¿Y qué hago yo con lana de carnero? O sea, la vendo a esto? Vamos a de la que yo no quiero ver. Tengo algo que me gustaría comercial ¿Aceptas lana ¿sí? ¿qué puedo conseguir con esta lana? lana, eh? eso, eso te, eso te gustará este dedicado frasco de la verdad es que no sé muy bien lo que es algún tipo de tinte para tejidos qué opinas, oye, acepta la oferta, Acepto. un placer hacer negocio, pero bueno, gracias por haber visto el video y hasta la siguiente